Puede no funcionar, pero si me abrazas, yo me puedo calmar. Respirar y esperar y volver a empezar. Si confías en mí, yo me animo a volar. Besos.